Próxima estación Martín Carrera, con línea 6. Dirección del Rosario. Estación terminal. Sin recorrido. Ninguna persona a bordo. Por su admisión, gracias. Próxima estación. Talismán. Próxima estación. Bondojito. Próxima estación. Consulado. Estaza. Con línea 5. Direcciones. Pantitlán. Politécnico. Próxima estación. Canal del Norte. Próxima estación. Morelos. Estaza. Con línea B. Dirección. Buenavista. Ciudad Azteca. Próxima estación, Candelaria, que enlaza con la línea 9, Dirección Observatorio, Panquistral. Próxima estación, Fray Servando. Próxima estación, Jamaica, que enlaza con la línea 9, direcciones, Panquistral, Quintas Guayas. Próxima estación, Santanita, que con la línea 8, direcciones, constitución de 1917, y Rival. Estación terminal, fin de recorrido, ninguna persona a bordo, por su atención, gracias.